Starts. <laughs> y quiero comenzar la práctica con un resumen de lo que hemos ido haciendo. I want to start the practice with a summary of what we have been doing so far. Para que las personas eh, que recién entran tengan una idea general y para que las personas que han seguido todas las uh, prácticas aclaren, se aclaren el proceso y cómo hemos ido desarrollando. I'm going to do this summary so that new people that maybe joining us today can more or less get updated and be able to enjoy the session as well. And also, this summary uh, has intention so that we can remember what we have been doing so far, perhaps clarify some ideas that may be not so clear. El día uno, iniciamos con la relajación. Relajamos la mente con el estado minyue, el sonido en, relajamos el cuerpo con el es cuerpo de espacio y de chi con el sonido shu. El primer día, we relaxed, we relaxed the mind, we relaxed the mind with the sound m, and we also relaxed the body and created empty spaces in the body with the sound shu. Elevamos y vertemos el chi y hacemos el tornado. Con la transformación del sonido juan. And we have been um, raising and lowering the chi, uh, powering the chi down, and we have also been doing the healing with the tornado combined with the sound juan. Y dijimos en en el bosque mamario, entrando ya en la pureza y en, la, y en el chin fino. Y we have also set in to enter into the mammary forest, the breast forest, so that we enter into the purity of such forest. El segundo día, con Shinlan, abrimos y cerramos. El cielo azul, nos fundíamos con él, y atraíamos el cielo azul a nuestro interior. On the second day with Mary Xinlan, we practiced opening and closing, and uh, with the blue sky, and we brought the blue sky into us, and we practiced With a blue sky merging with a blue sky, and bringing the blue sky into us, vivimos el ser verdadero, el ser universal. Elevamos y vertimos el chi, y desarrollamos también el tornado. We lift the true self, and we elevate it, empower the chi. And we also practice the tornado in a healing session. In el tercer día, nos un profundo, una profunda entrada en el estado minjue, en el amor en las mamas. On the third day, we went into a very deep minjue state, and we brought this minjue state into our breasts. Y el día cuatro, ayer, cultivamos el estado de amor, minyue, Hicimos abrir y cerrar y aprendimos el movimiento Chen Practicamos Chen Chi. And on the fourth day, which was yesterday, we also practiced uh, opening and closing. And we also learned the Chen movement. And we also went through a deep, uh, unconditional love state. Exactly. Y hoy... ...vamos a deep. hacer una relajación en la mente y en el cuerpo a través del sonido EN, del sonido SHU. And today we're going to relax our body and mind deeply using the sounds Mm, and the sound shu. En el estado Minjue, vamos a practicar qi, and, in el min, and in the Minjue state we are going to practice chenqi. Vamos a abrirse y cerrar en las mamas. El cielo mm. azul va a penetrar profundamente. going to do opening and close in the breasts so that the blue sky can get very deep inside them vamos a elevar y verter el chin imprimiendo We're going to lift the chin up and power the chin down printing mm -hmm. ese nuevo esas mamas completamente saludables y esa completud totalmente saludable printing a new healthy breasts and living in a integrity, completely healthy. Previamente vamos a hacer el tornado. <laughs> and previously, I mean before that, we are going to do the tornado. Y hoy quiero resaltar la importancia de la información. And today, I want to enhance the importance Of the information, cambiar la información de enfermedad por la información de chi que está bloqueado y chi que se va a desbloquear a transformar. To change the the the word uh, illness or disease into Uh, an idea of chi, an idea of chi that may be blocked that is ready to be transformed that needs transformation. Mm -hmm. Esa información les vamos a pedir, por favor, que en el día a día las personas que tienen cualquier bloqueo de cualquier tipo y especialmente las personas que tienen bloqueos en las mamas cambien cada vez que le viene la información del de diagnóstico, cada vez que le viene la información del miedo, cambien la información. Yeah, y we want to ask you that every time that you may come or go to a doctor and they give you that kind of information, uh, that they say, ah, you have this so so illness, to change. To use this transformation that we want to speak about to change this, um, this word into a transformation process, to get rid of the fear, to get rid of the of the um, uh, worries, and to transform this into a healthy and flowing state que cuenten cada vez que se dan esa información con que la nueva información la dan desde el campo de conciencia que son and, um, and we would like you also to, to have this tool with you which is uh, To have the possibility to give a new information, a different information that empowers you. El campo de conciencia siempre está presente y está esperando ser utilizado. The consciousness field is always ready and present to be used. El chi puro universal siempre está disponible. The universal pure chi is always at your disposal. Abre tu corazón para darte esa nueva información de forma ágil y rápida. Open your heart to give yourself that this new information in a very Agile and fast way. Y empezarás a notar los grandes cambios. And if you do it like this, you're going to very soon see the new changes. Estamos ya todos con los ojos cerrados. Muchos están ya observando el centro de la cabeza. Now sintiéndolo y escuchándolo. Now we're all with our, with our eyes closed. And many of us are already observing the center of the head. Listening to it. Observing. Watching it. Quien no estaba entra rápidamente. Se habita. Habita su casa and the one that was not already watching inside the center of the head, now is doing this very fast. Very fast is dwelling in himself or herself, is living in his or her own house, inside. En la posición sentada, abre todos los espacios Suspendiendo paejo y la coronilla Sitting down We all open All the spaces And we feel We are suspended By the top of the head Lleva hacia atrás El mentón Para liberar Toda la zona cervical The chin Goes backwards So we free, we liberate all the cervical area. Y así se permite la circulación entre el tantien alto y tantien bajo. This way, the circulation between the upper tantian and the lower tantien is fluid. Observa toda la columna vertebral y lleva migmen la puerta de la vida un poquito hacia adelante. Now observe the whole backbone and let that mimen, the which is translated into English as the gate of life, goes a bit forwards. Un poquito hacia adelante y el perine todos los esfínteres cerrados, amablemente. Hui Yin, conecta con Pai Hui. So, Men goes forwards, a little forwards, and we connect with the perineum, and Hui Yin ascends, we contract a little bit, hui Yin. Conecta con Pai Hui. And it connects with pi Hui on top los pies, of the head. The feet are separated as far as the distance between your shoulders. Relaja la lengua. Entre abre los labios y los dientes. We mm -hmm. relax the tongue. We open the mouth a little bit. Y decimos en. We relax the teeth mm, and we say. Mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm. Desde el corazón surge el sonido y se expande en todo el espacio del tantien alto. The sound. Comes out from the heart and is expanded all over inside the upper tiantian. Mm. Se expande a todas las células cerebrales, todos los fluidos y todos los tejidos. Mm. And it expands throughout every brain cell, every tissue. La conciencia. La conciencia se da cuenta de sí misma, se observa a sí misma, entramos en el estado Mingyue. The consciousness mm -hmm. observes itself. Mm -hmm. We are entering into Mingyue state. Mm -hmm. Mm -hmm. Se expande todos los espacios se abren. Todos los minjuez nos fundimos en uno solo, corazón it, a corazón. It expands. And all the spaces open. All the minjuez merge together, heart to heart. Nos fundimos con la tierra, con la naturaleza, con el cielo azul. We merge with the earth, we merge with the nature, we merge with the blue sky. Everything is very relaxed and there is a smile expanding and expanding with Min -Jue. Pura Paz It's pure mm. peace. Puro espacio. Pure space. Relaja un poquito la intención. Suelta el control. Ábrete más. We mm. relax the intention a little bit. Mm. We get rid of the control. We relax even deeper. Somos cielo azul, somos tierra, somos naturaleza, somos el chi más puro del universo. We are blue sky, we are nature, we are pure earth. Somos uno, we are con relax. todos. With the universe, we are one somos with all. Uno con toda la conciencia humana, somos uno con el gran campo de conciencia del despertar humano. We are, we are one with the human consciousness. We are one with the consciousness, the awakening. Human consciousness. somos esa conciencia universal consciousness. We are that min universal consciousness. estamos en la alta frecuencia en el nivel de la conciencia pura de las personas más elevadas como el doctor pan min We are in the high frequency of consciousness. We are at the level of the most advanced consciousness, such as Dr. Pang Ming's consciousness. Tantas maestras y maestros de tantas tradiciones y de chinen Of the up to the consciousness. Of so many teachers of all the traditions of Chin and Chikung tradition. Y todos los practicantes y estudiantes de todo el mundo. With all the practitioners of all over the world. Y desde nuestro corazón más puro. Atraemos el Chi puro universal y enviamos la mejor información a todos con una hermosa sonrisa interior. And with the purest of our, of, with the purest heart, we give everybody the best information. Ahora somos. Mingyue Now we are Mingyue Somos campo de conciencia y universo Mingyue Now we are Mingyue consciousness field Now we are Mingyue universe Somos amor Mingyue We are Mingyue love y vamos a usar el amor minjue para amarnos en esa alta frecuencia and we are going to use the minjue love to love ourselves and each other in such high frequency y vamos a amar cada célula de nuestro cuerpo and we are y going to love And we're going to love each cell of our body. We're going to give ourselves the freedom to love in a very big way, enormous way, which is subtle at the same time. ese campo de conciencia regresa al espacio sin forma de la cabeza and this consciousness field goes back to the space inside the head y decimos yo soy amor min llue. and we say I am love yo me amo. I love myself. Nosotros me ama con amor, Mingyue. We love me with Mingyue love. Nosotros amamos el mundo. Con amor minchuel. We love the world with minchuel love. Amor sin juicio. It's a love without judgment. Amor en el momento presente, instante, instante. It's a present moment love. Amor, instant after instant. Amor fluyendo desde el universo a todo. Love that is flowing from the universe to everything. A través de ti para todos. Through you mm. to everyone. Y ahora vamos. A abrir espacio diciendo shu desde ese amor minyue en el centro de la cabeza. And now we are going to open spaces saying shu inside the head with minjue love. Shu, empty. Minyue a través del cuello, Minyue dice shu vacío. Minjue Min goes throughout the neck and says shu empty. En un continuo enamoramiento, Minyue va a través de los hombros y brazos, manos, huesos, pies. I a mean, uh, non-stop love. Enjoy goes throughout the arms, elbows, hands, legs, feet. Me lleva del pecho y la espalda alta. Enjoy goes throughout the breast, the chest, the upper back. A través del corazón, los pulmones. Goes throughout the lungs, the heart. Shu. Dices Shu. And we say Shu. Min -jue dice Shu. Min -jue says Shu. Min -jue mantiene su estado centrado y a la vez. This is Jue, it keeps itself centered and says shu at the same time. Todo se refleja en min Jue. And everything is reflected in Mingjue. Vasio, mas no vasio. Empty and not empty. Llueva a través de las mamas, de los bosques mamarios. Mi goes throughout the breasts, the mammary forests. Vacío. Empty. Mi a través del abdomen y la espalda baja. Injury goes throughout the abdomen, the belly and the lower back. Vacío. Empty. Todos los órganos internos. All the inner organs. Vacío. Empty hígado vesícula biliar páncreas bazo liver gallbladder pancreas spleen vacío empty, estómago intestinos riñones vejiga órganos sexuales organs intestines Kidneys. Bladder. Sexual organs. Vacío. Empty. Minjue. Sonrisa interior va a través de toda la médula cerebral y espinal, cervicales, dorsales, lumbares. Minjue. The smile minju goes throughout all the spinal cord, throughout cervical, thoracic vertebra, humor vertebra, and. La sonrisa interior le quita toda importancia, a todo. The inner smile weakens, gets rid of the importance of everything. Más nos relajamos. And we get even more and more relaxed. Minyue va a través de las caderas, muslos, rodillas, piernas, tobillos, pies. Minyue goes throughout the hip joints, the legs, knees, ankles, feet, toes. Minyue se observa y observa, refleja la completud de la totalidad enjoy observes itself and observes and reflects the integrity of the totality She She vacío, mas no vacío. empty and not empty. Continuamente transformándose. It is continuously transforming. No hay límites. There are no limits. No hay yo, no hay tú. There is not me, there is not you. No hay pasado, solo hay el momento presente. There is no past, there is just the present moment. Respiramos, nariz, cerebro, garganta, pecho, abdomen. Y we stretch. The nose, the throat, the chest, the abdomen. Inhalamos y todo se ilumina. We breathe in and everything becomes bright. Limpio y puro. Clean and pure. Respiramos ahora, llevamos Mingyue a Mingmen. Now we breathe and we take Mingyue to Mingmen. Mingyue respira en Mingmen y todo el universo se centra y respira en Mingmen. Mingyue breathes in Mingmen and all the universe gets centered in Mingmen. Men. Everything, Everything, se Everything gets transformed. Everything transforms. Mingue, Mingue, Min el ser verdadero se observa y se disfruta. Mingue, and the true self observes itself and enjoys itself. Soy amor universal. I am universal love. Soy alegría. I am. Cheerfulness, joy. Todo se en mí. Everything is reflected on me. Yo soy Min I am Mingyue. Min And now Mingyue explores itself by standing up, slowly, slowly, slowly, Espacio, manteniendo slowly el estado keeping this state, Pies juntos. feet together, Exploramos la verticalidad. We explore la posición de pie erguida, the standing position, the rhythm. La puerta del cielo está abierta, Pai Hui suspendido Tianmen The heaven door is open. Bai Hui is suspended. La puerta de la tierra, yonchuan está abierto, los pies fundidos con la tierra. The door of the earth, yonchuan on the soles of the feet is open and merged with the earth. El centro de las manos, lao kong abierto. On the center of the palm of our hands, lao kong is open. Migmen, ligeramente hacia atrás. Migmen goes backwards a little bit. El pecho hundido ligeramente. The chest goes inward and backward a little bit. Y ahora vamos a sentir que las manos desde lo profundo de la tierra se abren, brazos 45 grados. And now we're going to feel how the hands open from the center of the earth. We raise the arms 45 grados. and the hands move upwards, and they are 45 degrees. Dos brazos a 45 grados, las manos suben, y la mano forma un ángulo de 90 grados con el antebrazo the the arms are 45 degrees in comparison in respect respected to the body and the hands are 90 degrees in respect to the arms las muñecas están en el nivel de el ombligo The wrists are at the same level as the navel. as hombros relajados. Los the shoulders, conectan con Mingmen. The shoulders are relaxed. And the shoulder blades connect with Mingmen. Ahora vamos a empujar desde la base de los dedos hacia afuera. And now, we are going to push outwards from the base of the fingers. And we are going to open Shen Men on the wrist, on the side of the little finger. Y vamos a empujar, y vamos a... Atraer hacia el centro del pecho, juntando los omóplatos y vamos a empujar, curvando los dedos. We're going to push outwards, bending the fingers, and we are going to bring the energy towards the center of the chest. Minjue <inaudible> en el centro del pecho. Minyue is in the center of the chest. Minyue is at the same time in the arms. Minyue de is in the hands and also in the tips of the fingers. Y vamos the y and we el are chin. contracting And expanding the chi. haciendo chenchi. Doing chenchi. Yampa <tries> yampa yampa yampa yampa yampa yampa Sonrisa interior pie, en pie, en pie, en pie, en pie, Vamos We enjoy the movement going a little faster. Faster. La vida no está ser no es tan seria. Life is not so serious. El entrecejo relajado. We relax. The area between the eyebrows. Relaja el pecho. We relax the chest. <muchas> We stop the movement. We relax the, We relax the hands and the hands face forward. And slowly. Y la traemos despacio, nunca baje los brazos bruscamente, porque pierdes el chi. We do it very slowly. We don't move, the, move down the, the arms fast. Because if we do it like that, we lose the chi. Ahora muy suavemente. Hacemos un círculo atrayendo el chi como no. quien recoge una gran madeja. Now, very slowly, we attract the chi. We move the hands slowly, making a big chi bowl, gathering chi. Donde lo reunimos? En Mingmen. We gather the Chi in Men. Y a la vez, el Tantien Medio ya está muy abundante en Chi. And at the same time, the middle Tantien is very abundant with Chi. Abrimos. We open. Los brazos están en contacto suave con las costillas. We open the arms and the arms are slightly in contact with the ribs. Suavemente reunimos el cielo azul al interior del pecho. And softly we gather the blue sky. Inside the chest, Abrimos. and we open. Desaparecen todos, todo tipo de problemas, pensamientos, emociones, and, todo all, se kinds and all kinds of problems, thoughts, worries, emotions, disappear, get dissolved. Reunimos el cielo azul. And we en gather el centro de las mamas directamente. And we gather the blue sky into the center of the breasts directly. Llenando sus bosques mamarios de puro chi. Filling up those mammary Forests with purity. And we open and close, following the rhythm of your heart, following following the pace of your heart. Minue Brazos, Minyue Bosques Mamarios, son uno solo con el cielo azul. Minye in the arms, Minue in the Mammary breasts, min in the Mammary forests are one with the blue sky. Eres cielo azul. You are blue sky suavemente atraemos el chi tan en medio tan en bajo abundantes en chi y lo dejamos dejamos los brazos bajar as slowly we Bring the chin to us into the middle tantian, lower tantien, at the same time that we lower the arms and put the arms slowly down. Se funden con la tierra las manos profundamente. The hands merge very deeply with the earth. Eres pura paz. You are pure peace. Minjue refleja toda la completud saludable y llena de vitalidad. Minjue reflects all the integrity, healthy, full of vitality. Y vamos a hacer otra vez Chinchi. Abrimos we're going to practice chin chi again let's open mm -hmm yampay y Transform Yamba, wow. yamba, relajamos yamba, Very slowly, we stop the movement and we relax wrists, fingers, hands. Los hacia el frente y recogemos el chi, el cielo azul. We bring the arms facing forwards and we gather the chi of the blue sky. Tantien alto, Tantien medio, Tantien bajo, son una fusión. The upper tantien, the middle tantien, the lower tantien, are fully merged. Y ahora las manos se colocan frente a los pechos. And now, we place our hands facing the breasts, y se van a expandir y abrir hacia el cielo azul and they're going to open and expand into the blue sky y van a minju manos va a traer el chi el cielo azul a los bosques nomarios and the minju hands are going to bring the chi of the blue sky into the breast forests We open. we open, we close. open, wow we gather, we close. Pura paz. Pure peace. Arain. Completely healthy. We open. Rindete por completo. Surrender completely. Reunir. Gather close. Abri, we open, Reunir. close, gather. Ahora en silencio. Mm -hmm. And now very quietly mm. la completud todo el universo is abriendo y cerrando in tus bosques mamarios. The, the integrity of the universe is opening and closing relaxing inside your mammary breasts no hay ni una célula de tu cuerpo que no esté participando every cell of your body is taking active part in it Minjue observa y se observa a sí misma. Minjue observes and observes itself sin ningún juicio ni apego. Disfruta. Enjoying itself without judgment. Without attachments. Pura paz, pura harmonia y belleza. Pure peace, pure harmony, pure beautiful beauty. Sostenemos la bola de chi. Now we hold the chi ball. Y despacio, despacio vamos a ir a sentarnos. And very, very, very slowly we take a seat, we sit down slowly. Minyue <inaudible> respira en la totalidad. Briggs in the integrity. No hay nada que hacer ahora. There is nothing to do. Solo observamos. We just observe. No hay juicios no judgments tu ser natural y yo anti tu ser verdadero your natural self y yo ti. your true self y todo el cuerpo de chi está completamente armonioso abundante en chi and your whole chi body is completely harmonious no hay ninguna parte del cuerpo que no esté fluyendo every little part of the body is flowing All The parts of the body are flowing. Cada pequeña célula es jaula. Every little cell is jaula. Se ha disuelto cualquier bloqueo. any blockage has dissolved suavemente vamos a elevar la esfera de chi es la completud quien eleva now very softly very gently we are going to raise we're raising the chibo it's the integrity that is raising the chibo y comenzamos a atraer el chi con nuestras manos minyue desde todas las direcciones. and we start Attracting the chi with our hands from all directions y desde el universo más puro y más sutil y más poderoso formamos un hero un tornado and from the purest universe. From the most powerful universe, we are starting to turn round to create a tornado. las manos hacia adelante, a la izquierda, atrás, a la derecha y adelante. Taking the hands forward to the left, backwards to the right. Y comenzamos a. Ese río de chi and we start powering all that river of chi a través de la puerta del cielo hacia los bosques mamarios through the heavens gate towards the breast forests the mammary forests y giramos y giramos en los bosques mamarios claramente um, round and round and round y very very, very clearly. Y giramos más y más y más profundamente todo el chi se está transformando ¡Jua! And we turn around more and more and more clearly, and all the cheese transformed. Sun Sun Sun Sun. y suavemente, and slowly, wow todo el chi se organiza, all the cheese organized, todo está en una hermosa armonía, and wow. everything. It is a very, in a very beautiful harmony. And very, very slowly, we stop the movement and we observe. We breathe, breathe. in through MIGMEN. Mm. Mm. Inhalamos. We breathe in. Inhalamos. We breathe in. Y al exhalar. Juá. Yeah. And wow. mm -hmm. we breathe out. Juá. Wow. Jaola. Jaola. Jaola. Jaola. Jaola. La sonrisa ocupa todo el espacio tiempo. The smile fills up all the space and time. El chi fluye limpio, claro y puro. El chi es mamarios y en toda la completud. The chi is flowing very clean and pure. In the mammary breasts and the whole integrity. Y ahora haciendo sin hacer nada. And now, very slowly, enjoying it, doing without doing descansando Resting. elevamos las manos we lift our hands por encima de la cabeza over the head estiramos and we stretch disfrutando de tanto espacio enjoying so much space somos el canal medio universal we are the universal central central channel. Y las manos Minyue atraen de forma natural el Chi puro. And the Minyue hands attract the purity of the universe. Pire, vierte, relajando hombros y codos. And relaxing shoulders, elbows, repower it. Vierte el chi a través del tantien alto, imprimiendo un nuevo, una nuevo, una nueva cabeza. We power the chi, which goes throughout the upper Tantian, printing a new head. Escaneando e imprimiendo. Scanning and printing. Completamente relajados. Completely relaxed. Completamente con el corazón puro. Completely with our pure heart. Jung Joan Linton. Todo es posible. Yuan, Linton. Everything is possible. Y damos la información. And we bring the information. Hola. Hola. Puro amor minchue. It is Munjue, pure Pura vitalidad, abundancia, claridad y libertad de fluir. Pure clarity, abundance. Minjue va a través del cuello. minjuego goes throughout the neck. Yeah. Ja, ¡Hola! damos la información. Ja, ¡Hola! giving information. Ja, ja, ja, ¡Hola! La. Continuamente el río más puro de Chi va fundiéndose y transformando. Continuously the Chi River is merging and transforming. Miembros superiores. Arms. Hola. Hola. Hola. Mh. Mm. Mh. Mm. a través del pecho y la espalda alta, los órganos internos. Minjueva goes throughout the chest, the upper back, the inner organs, Va a través de los bosques mamarios goes through the mammary forests. Shihua. a través del tantien bajo wing goes throughout the lower tantian Minjo va a través de toda la medula cerebral, espinal, mm. cervicales, dorsales, lumbares, sacras y coccis. Minjo, goes throughout all the backbone, all the marrow in the backbone, cervical vertebra, thoracic vertebra, lumbar vertebra, sacrum, coccyx, tailbone. Eh, Me a través de las caderas. Me through the hips rodillas, muslos, pantorrillas, tobillos, pies, dedos de los pies, mis calves, encostitos, Puro amor minjue. Pure mind love. Puro estado de libre fluido de chi de felicidad. Pure state of free chi of happiness. To ser natural siempre estado sano. Your natural self, as your natural being, has always been healthy. Esa salud ahora la notas con claridad. Now you notice, you realize that health very clearly in yourself. La completud está perfectamente bien. The, the integrity is perfectly well. El chi es abundante y fluye bien. The cheese and flows well. The blood flows well. Tu es y todo el your heart is enormous and is as big as the universe. Eres tu ser verdadero, lleno de y de amor, you are your true self, full of confidence and of min Love. Despacito. Slowly, el chi. We bring the Chi back. Atraemos el Chi a lo profundo del abdomen. We bring the chi back into the deep abdomen. A través del ombligo tu chi pensamos Mingmen nature Through the navel, through Tuchi. We kiss Mingmen Nei Chao. Mingyue Ming Men. Mingmen. Inhalas profundamente. Mm. We breathe in mm. Mm. Mm. Los que estamos de este lado, nos relajamos profundamente para mm. prepararnos para dormir dentro de mi mente. We relax very deeply and we get ready to go to bed to fall asleep in Mimen. Lo que están en el hemisferio sur. If you live in the southern hemisphere, Descansen un poquito rest. y activen toda esta vitalidad para lo que van a hacer en la tarde. Rest a little bit, the ones that live in the southern hemisphere, rest a little bit and prepare this vitality for all the tasks that you will encounter in the afternoon. Y despacito, relajamos las manos. Permite and el very, movimiento del cuerpo. And very slowly, we relax our hands and we move the body slowly. Permite el movimiento del cuerpo sin moverlo. Let the body move without actively moving it. No lo muevas desde la mente, permita que el cuerpo se mueva y observa. Don't move it from your mind. Just let your body move and observe. Mm. Mm. Mm. very well y despacito abrimos los ojos we are one ángeles méxico baby slowly <laughs> open your eyes we are one nos escribió ángeles desde méxico from méxico yes he said we are one Muchísimas, yes. muchísimas gracias a todas y a todos por este bello, profundo y entregado campo de amor Minjue para transformar lo que haga falta. <laughs> Thank you everybody for this big Minjue she field, transforming that can transform anything, <laughs> baby little. Vamos a enviar un gran jaula, todos juntos para todos con la mejor información. Uno And dos. And information we're going to bring the best jaula uno, to one, two. One, two. Jaula. Jaula. uno dos. Jaula. One two. Jaula. Uno dos. Hola. One two. Hola. Uno dos. Hola. Hu oh, aliento.